¿Qué tienen en común Will Smith y Chris Rock? Cinco lecciones que podemos tomar de lo acontecido en los Oscars del 2022. Ahora todo el mundo está hablando de lo que sucedió cuando Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock por haberse burlado de su esposa. Y aquí vamos a ir más allá de un juicio simplista de quién está bien y quién está mal. Para hacer un análisis más profundo de la naturaleza humana y de lo que implica para poder sacar lecciones importantes de quiénes somos, aceptar quiénes somos, responsabilizarnos y aprender a trascender nuestros impulsos más bajos, nuestros impulsos agresivos. Mi nombre es Ricardo de herrán soy psicoterapeuta TREC y comunicador de simología de la vida cotidiana y... Vamos a hacer esta exploración para sacar cinco sí, lecciones específicas y muy claras que nos permiten entender lo que sucedió, pero además aprender de esto, para que no se quede como una simple opinión o un simple juicio, porque somos capaces de aprender en cabeza ajena. Entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué tienen en común eh, Will Smith y Chris Rock? Son humanos, y los humanos nos equivocamos. Los humanos tenemos impulsos agresivos que están cableados dentro de nosotros que, que en ciertos momentos nos llevan a realizar acciones agresivas y estas acciones agresivas contra los demás pues en, están diseñadas para golpear, para someter a la otra persona a nivel físico nos ha servido a lo largo de la historia de la humanidad en nuestra lucha por la sobrevivencia. Eh, entonces estos impulsos todos los tenemos. Seguro tú has visto impulsos en ti de esta manera, que son impulsos de agresión, de, de querer condenar, de querer agredir a la otra persona. Y pueden ser directos o pueden ser indirectos. ¿Qué tienen en común? Son humanos, los humanos nos equivocamos, los humanos tenemos impulsos agresivos y eso es lo que sucedió en este momento y que podemos ver con, con claridad como estos impulsos agresivos? ¿Qué es lo que sucedió? Eh, ¿Y qué es lo que podemos aprender de eso? Lo primero es que eso, ¿no? Hay que aceptar nuestros impulsos agresivos que tenemos y eso es, es algo que tú también tienes. Entonces te invito a la primera lección. ¿Reconoces tus impulsos agresivos? ¿Cuándo surgen? Surgen cuando te tocan en algo que te duele mucho, que eh, es un punto de susceptibilidad y entonces reaccionas de una manera intensa y de una manera fuerte. ¿Cuáles son los tuyos? Punto número dos. Nosotros podemos decidir qué hacer con esos impulsos agresivos. Nosotros eh, podemos pensar que Chris Rock hace un comentario que es una burla. Es una burla que claramente se percibe como agresiva. Se percibe como agresiva porque es en un contexto donde no está en un contexto de stand-up donde de lo que se trata y a lo que uno atiende, un stand-up, es pues a ver como el que se pone arriba se burla de sí mismo, de los demás, de la audiencia y todos los demás, no, no es un lugar de stand-up, un, son unos Oscars, y él hace una burla que podría considerarse devaluatoria, que podría considerarse agresiva, que podría considerarse fuerte, Dado que eh, la esposa ha comentado que lucha contra ese tema de la alopecia y que eh, podemos comprender que una mujer que pierda su pelo, su cabello, que es símbolo de feminidad, pues puede ser algo muy fuerte para esta persona. Entonces es un comentario que se puede considerar agresivo, que claramente se tomó agresivo y que era fuera de contexto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué llevó a eso? ¿Por qué hace un comentario de esa forma? Lo que los en, en, en inglés se dice to put down, por bajar al otro, juzgarlo, so bajar a la otra persona. Bueno, pues solo él puede saber cómo, pero es parte de estos impulsos agresivos. Y entonces, ¿qué, qué pasa con la agresión? La agresión evoca una agresión de regreso. Eh, Will Smith, evidentemente, le tocó un punto de mucha susceptibilidad. Eh, sobre todo al ver la cara de su, de su esposa, de cómo le afectó este punto, y entonces sintió este, este impulso importante que todos tenemos. Pero frente a este impulso todos tenemos la opción de si le damos rienda suelta a estos impulsos o si eh, los detenemos, porque somos humanos, tenemos los impulsos, pero siempre podemos elegir detener los impulsos, darnos la autoinstrucción de desde nuestra capacidad frontal, desde la parte superior de nuestra humanidad, darle la autoinstrucción de no seguir esos impulsos, de, seguir, de no seguir el impulso de burlarte de alguien eh, fuera de contexto, de no seguir el impulso de agreder a alguien verbalmente, de no seguir el impulso de agreder a alguien físicamente, evidentemente. ¿Qué hicieron ambos? Ambos cedieron a sus impulsos, agresivos de diferente nivel, de diferente calidad, claramente unas palabras eh, son de una escala diferente que una cachetada, que es un golpe físico. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué nos equivocamos? Ellos se equivocaron, mm, solo ellos pueden saber. ¿Qué es una equivocación? Una equivocación es que cuando tienes un objetivo y no lo logras, ellos son los que tienen que definir cuáles fueron sus objetivos y se equivocaron o no se equivocaron. Tú te equivocas, todos nos equivocamos, tú sabes reconocer cuando te equivocas, haces una exploración y una autocrítica de cuando te estás equivocando, de si dejaste que te ganaran tus impulsos más bajos, tus impulsos agresivos, y eso nos lleva al siguiente punto de que somos responsables, somos responsables de nuestras acciones evidentemente, sean de que desde los impulsos bajos o desde nuestra conciencia más alta somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de nuestros pensamientos, somos responsables de nuestras emociones. Entonces eh, tú te responsabilizas de tus acciones, vemos aquí una disculpa, una primera disculpa que hace Will Smith a la academia, una segunda disculpa que hace posteriormente por escrito a Chris directamente diciendo que eso es lo que no quiere ser, que esa no es la persona que quiere llegar a ser y explica un poco de qué forma lo hace y se responsabiliza de esa manera hasta, hasta este momento que yo sepa Chris Rock no ha dado respuesta, no ha pedido disculpas, no ha dado respuesta eh, pero esa responsabilidad es fundamental tú te responsabilizas de tus propios errores, cuando sí te gana la agresividad te responsabilizas de ellos y por último somos capaces de entrenarnos y de practicar de que no nos ganen nuestros instintos, nuestros impulsos bajos, nuestros instintos que pueden llegar a ser agresivos, dependiendo de la capacidad de autocontrol que tú hayas desarrollado, tú lo puedes hacer y tú puedes cada vez ceder menos a estos impulsos que son animales, los impulsos agresivos son impulsos animales y poder incrementar tu autocontrol, tu capacidad de respuesta frente a la realidad para procesarla de una manera diferente y para desde desde qué es lo que interpretas como una amenaza, desde qué es lo que te duele, desde qué haces con lo que te duele, desde responsabilizarte con lo que te duele y con lo que no te duele, cómo lo haces tú, porque ellos tienen una opción, que es aprender de esto. Y cada uno va a decidir qué es lo que aprenden de esto. Y tal vez puedan aprender. Uno, a tener cuidado con burlas que se pueden percibir como agresivas, como devaluatorias. Eh, y, y el contexto en el que se realizan. Y otro, obviamente, de estos impulsos eh, agresivos de golpear, tú que aprendes yo que me llevo de esto yo me llevo de que a pesar de que no tiendo a tener acciones agresivas a pesar de que no tiendo a tener yo palabras agresivas, tengo pensamientos agresivos como todas las personas y yo quiero para crear un mundo menos agresivo, menos violento más pacífico, más armónico depurar mis pensamientos que sean de agresivos, de juicios, de condenación, de devaluación, para depurarlos y promover y alimentar pensamientos de paz, de armonía y de tranquilidad. Cuéntame en los comentarios tú qué aprendes de esta situación.